Toma no, ese billete sí va a seguir, eh. Gua, eh, a ver. Boca, ¿no? eh, tranquilo, tú paga yo, eh. <risa> Estos son los políticos, que hay que aplaudirles. No, no, que hecho, hay que aplaudirles. ¡Un aplauso para nuestros políticos! ¡Un aplauso para nuestros políticos! Vórtennos, por favor! ¡Voltennos! ¡Le prometemos que le robaremos! ¡Le prometemos Oiga, todo el gobierno, todo oro del el mundo! El se se mundo se ¡Todo el robo se del se mundo! Se ¡Todo el nombre de la democracia! ¡Todo el la democracia! ¡Gracias! ¡Gracias! en primera clase! ¡Todo el oro! ¡Volarán en primera clase siempre como nosotros! ¡Tendrán! Una pensión vitalicia. No, por favor, vitalicia! No! por favor, les no les prisa, igual. Que Un aplauso, por favor, última última por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por ¡O no favor, por favor, por favor, por por favor, En disgusto, ¡Todo en la cartera ya! ¡Sacen su billete! ¡Nosotros se lo... llevamos billete! ¡Fuera! del Estado de Derecho, del Estado Social, del Estado del ROBO! Es soy político, no soy mucho más. A ver, ya, ya, tú, habla, habla, habla, habla. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo lo único que tengo que decir es que con un 22% de paro, modificarlas. Pero soy, pero, soy político de cambio. Pero ¿qué está diciendo usted? No sea impertinente, por, por favor. You went far.